Ingeniero de software, ¿entiendes bien cuál es el negocio en el que te estás desempeñando? ¿Te gustaría convertirte en un ingeniero de élite e incorporar las mejores prácticas a tu marco personal de trabajo? Quédate conmigo los siguientes minutos y te diré cómo hacerlo. El software está en todas partes. Hoy en día dejó de ser un lujo para convertirse en uno de los activos estratégicos más importantes de las empresas. Tenemos empresas incluso que existen gracias a que existe el software, como Uber, Amazon, Airbnb. Hoy en día, dicen los expertos, toda empresa está en el negocio del software, le guste o no. Diariamente, millones de transacciones financieras se hacen a través de software. Las empresas lo utilizan para hacer muchas transacciones de negocio, operar y automatizar sus procesos. La gente, como tú y como yo, lo utiliza para trabajar y para su vida diaria. En este momento, estamos utilizando software para ver este video. Ahora sí, ¿entiendes en qué negocio estás? Exactamente. Tú estás en el negocio de mover el mundo y hacerlo un lugar mejor, por eso es tan importante que entiendas qué es lo que haces y qué impacto tiene que no lo hagas correctamente, no te puedes dar el lujo de cometer errores, cualquier error es costosísimo para todos, en este momento debes de reconocer cuál es tu rol, el de ingeniero y debes de reafirmar tu compromiso para utilizar ingeniería. Verás, el software es muchísimo más que solamente el código que utilizamos para escribirlo. Es valioso saber programar, es bueno que conozcas muchos lenguajes de programación y que seas hábil en varios de ellos, pero programar o escribir el código es una fracción pequeñísima de todas las actividades que tenemos que hacer para su desarrollo. Como ingenieros que trabajamos en grupo y que también trabajamos individualmente, debemos de ser capaces de tener buenas prácticas para desarrollar y entender requerimientos, para entender a nuestros usuarios, para administrar nuestro trabajo personal y los proyectos, para diseñar soluciones, para implementar esas soluciones, para hacer pruebas de todo tipo, para gestionar la configuración, para integrar y entregar esas soluciones, para muchas cosas, pero eso es parte de ser ingeniero de software. Una cosa que debemos evitar es la mala práctica de buscar la bala de plata. ¿Qué significa buscar la bala de plata? Creer que con solo una cosa vamos a poder resolver todos los problemas que involucra el desarrollo de software. Creer que solamente con un lenguaje de programación con una metodología de desarrollo, con una herramienta CAD o con una tecnología específica vamos a poder resolverlo. Ya lo dijo Fred Brooks, no existe la bala de plata, pero con una buena disciplina y buenas prácticas en nuestro marco de trabajo podemos lograr la excelencia y mejorar continuamente. En este espacio es lo que vamos a hacer. Revisaremos cuáles son las mejores prácticas para la ingeniería de software y las incorporaremos a nuestro marco personal de trabajo. Vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de metodologías, vamos a reseñar libros, vamos a ver tutoriales, hablaremos de las tendencias actuales y de cómo está cambiando el desarrollo de, de software. Hagamos, haremos todo lo necesario para que tengas tu disciplina individual. Te invito a que te suscribas a este canal para que recibas las notificaciones del contenido que estaremos publicando e inicies tu camino hacia convertirte en un ingeniero de software de élite. Mientras tanto, hasta la próxima.